Descansar un poco, relajar la cabeza. ¿Qué necesitas? ¿Descansar eh... qué cosa? Es lo que acabo de decir, relajar la cabeza, descansar un poco. ¿Lo escuchaste, Lucas, hoy? Necesito relajar la cabeza y descansar un poco. Gracias. ¿Cuánto tiempo te vas? Chau, chicos. Gracias. ¿A dónde se puede saber? ¿Es la primera vez que te expones hacia la gente? ¿Tenés miedo que...? Eh, ...haya personas que puedan reaccionar mal a tu presencia? Me ves así, solo... ...frente a toda la gente... ...me ves con miedo... ...no tengo más nada que decir... ...ya hablé, dije todo lo que tenía que decir... ...di las notas que tenía que dar... ...no tengo nada que decirte Santi... ...ya te lo dije eh, por Whatsapp... ...lo que tenía que decirte... Hoy Lucas habló mucho de cómo eras vos en Gracias. esa época... chau ...hay algo que quieras aclarar, Jay, de eso... Jay, ¿hablarías con Lucas? Ok. Perfecto. Jay, ¿fecha de regreso tenés? Está bien, la última. Está bien, nos, nos retira la gente, sí. Jay, la última te puedo hacer. ¿Fue de común acuerdo tu rescisión con, con Telefe? No hay rescisión Es de común acuerdo Te están pidiendo que te vayas Ya te dije que no te voy a decir más nada No sé qué más cree que te diga No, eso. Un poquito contestar lo que había dicho Lucas hoy La sociedad te contenó ¿Los famosos te soltaron la mano? Te tienen que retirar Bueno, nos retira la, la gente de, bueno, Santi, Del aeropuerto Excelente trabajo, como siempre eh, se está yendo en estos momentos, como contaba Steffi Disculpa, hace hablar? un rato. Bueno, el amigo tampoco quiere hablar. Y no quieren hablar mucho más. No Hay sabes. Mamón se está yendo del país. Por lo que pudimos ver en, en la cartelera, él se estaría yendo en el vuelo de las 23.55 a Madrid. A Así España. que mm. ese sería su destino. Sí, sin fecha de regreso. Y estaba acompañado por un amigo. Sí, está acompañado por un amigo que recién, bueno, eh, se despidieron ahí en, en la puerta de embarque, no quiso hablar, se fue muy rápido, se despidieron con un abrazo, no pudimos eh, escuchar qué le decía al oído, pero bueno, se ve que fue quien, quien lo quiso acompañar hasta acá y, y lo dejó para que él viaje solo a España. ¿Y qué te había dicho por WhatsApp que te hizo referencia a eso? No, la verdad yo lo había contactado a ver si, si podíamos hacer eh, una nota, si, si quería decir algo. Eh, también le comenté que me parecía lo que me parecía bien y mal de las notas. No me gustó que las dé empastillado. Me parece que eh, las notas así las tendría que dar con otro nivel de lucidez. Bueno, pero no se siente bien. Pero él, tampoco, bueno, él Santi. dijo que había tomado mucho uh -huh. clonacepan Y bueno, le pregunté qué había pasado, si. Pero bueno, más o menos lo, lo que sí. había dicho en todos los medios. Bueno, ahí estamos viendo en vivo cómo se va Jay Mamón del país unos días a España a descansar, a reflexionar supongo y a salir de todo este escándalo en el que está involucrado ya hace varios, varios días.